Por eso, hay una responsabilidad del jefe de la casa militar que él debe hacer cumplir, él debe controlar, él debe hacer el seguimiento. En esa responsabilidad de ese alto cargo, bueno, eh, fuerza verá qué puntos no se han cumplido para proporcionar la sanción o lo que tenga que venir de acuerdo a la infracción a nuestros reglamentos. Cumplir nuestros reglamentos... Y hay delitos que, como en este caso, o acciones que afectan a la imagen institucional, que lamentablemente son pues personales, no son a nivel institución. Las, las Fuerzas Armadas es una institución grande. Que de repente sea la reserva moral. Entonces los medios lo que tienen que hacer no es tanto atacar, vamos a hacer cumplir los reglamentos pero no incentiven a afectar la dignidad, no incentiven a, a menospreciarnos. No